Vale, nos vamos con este hippie. O sea, nos vamos con este hippie, mejor dicho. vamos aquí. Eh. Todo el mundo ha querido ver la llama, ¿sabes? Vale, vale, nada, tío. Hasta luego, crack. Puntito por ahí de, de gratis. Vale, 125, ¿vale? Vaya, putos tiros. Se la tenía guardada de antes, loco. <tose> <tose> ¿What? Flipante, flipando, flipante, flipando. <tose> <tose> segundo en caer, se juntó en caer que cojones tío, segundo en caer bro Nice. Muerto, me lo cargué yo, hijo de puta. Jodéis, cabrones. ¿Qué cojones, tío? Este tío era un personaje, papi ¿Qué personaje? ¿Hola? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones le pasa? Me da toda la pena del mundo ¿Qué hace? ¿Qué hace, en ¿Colombia? ¿Qué haces? La hostia, qué tempranico Ya ves Súper eh? tempranillo, eh LOL LOL LOL, LOL, LOL, LOL DAT bugueo da bugueillo Tenga gato pro, bro, tío Qué máquina Ay, ah, tenemos aquí un camper, ¿no? Ahí adelante Mega brazo, vale. crack ¿Qué haces, tío? O sea, hay que tener cojones O sea, para pa intentar tirar Dios Vale, pues nada Ese tío murió mi panita se ve bastante fresco, ¿eh? Mi pana se ve ah, bastante metimeando, Me estoy meando, recordadlo, me timeando. Perdiste... Perdiste el high ground, colega ¿Eh? ¿Qué más has perdido? ¿Has perdido la virginidad? Qué personaje, macho Ay, venga, crack, a comer pollas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está aquí arriba. Ay, you rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Let's go. ¡Que aproveche, campeón! Mi hermanito, sé que tú. Vamos a ver dónde está este tío. Me estoy meando y estoy moviendo el culo como el perrito. ¡Ah, mira, lo veo! ¡Lo veo, bro! Ah, que ha bajado para abajo, no me jodas. ¿Eh? <risa> no. Madre mía, macho, se le cayó, se le cayó Se nota que este ratón, se nota que este ratón Le damos bastante durito, papi Bastante durito, papi, bastante durito Me estoy meando, papi bueno, <risas> temporada entero que no, no lo he hecho Básica o cosa que no Vale, eh, ya nos tan y con el poder ese, tío Instantáneo con el poder ese. ¿Y ustedes os creéis eso normal, loco? Que, que, que mate instantáneo, loco, con el poder. Te mata instantáneo, loco. O sea, es que lo. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, guacho? ¿Qué te crees? Que estás aquí en el modo arena. Personaje. ¿Qué cojones se que este pavo? Oye? Pon ese creste pavo, loco. Ponte a escudo. Crack. Puedes intentarlo. Crack. Rolling, rolling, rolling. Double jit. Ah, muy bueno. Beat. <ríe> Estaba <más> fácil, ¿verdad? <ríe> es que por tonto, tío. Por tonto. <ríe> Ay, lo odio, ¿eh? Que sepáis es que lo odio Y a ver si podemos... A ver si te cuenta, mejor dicho Porque hay un matado ahí al lado tuyo Voy a matarlo ya Espérate A ver si te cuenta a ti también Eh, mira, mira, están dando por aquí ya What? Si te he visto aquí hace un segundo trapa. Eh, ahora sí Vale, lo veo por el medio, ¿eh? ¿Muerto? <risa> Una pistolita, pi pillaste cofre, que hay uno. Vente, vente, vente. Ven. Me ha disparado enfrente y por atrás viene otro. Mira, mira, mira que viene otro por atrás. ¿Muerto? ¡Ey, voy para ti, voy para ti, voy para ti! Vaya, tela. Vale, me voy para atrás porque he matado a otra persona Y me voy a poner no sé si la la Vale, la pan. la pan azul está la es tuya Vale Vale, me ha contado la muerte de la otra persona Ha cogido su chapa y pretendía venir a revivir Lo siento, estoy un poco traidor. Va arriba de la montaña, ¿no? Nada, pues nosotros también le vamos. Ah, ahí está. Vale, está en blanco el compañero, cuidado. Vale. Uf. Vale, voy subiendo para arriba. Me que, que hemos, los hemos matado. Ah, que los hemos matado los dos. Lol, lo, lol. Pues oh, mira, vente para acá! Dios, pobrecito! Tío. ¡Muerto! ¡Dios, le he dado headshots, eh! ¡Putal! ¡Guau, <tose> no llego, no llego, no llego! ¡Me muero por las torne! ¡Me muero por las torne! Vale, está aquí, tranqui Headshot eh, está en blanco, vale Vale, ahora no Está aquí abajo, tranqui. Me caí, wey. ¿En serio? Pues cuidado, Madre <risa> ¡Lol! blanco? ¿Muerto? <risa> Ah, boy. <laughs>